¿Quién sí, sabe? Es que hay que comprar medicina. Bien, 120, 140. Paletas payaso, tamarindo, gomitas. Pues ya con eso ya le alcanza por irse a descansar a la mitad del día, ¿no? ¿Ustedes que venían con ella nada más este, apoyando o trabajan con ella? No, no es que fue por mi hijo a la escuela. ¿Ah, su hijo? Sí. ¿Y es su esposo? Sí. Ah, bien, todos. ¿Cómo se llaman? Cuénteme. ¿Cómo se llama usted? Yo, Ixel. ¿Ixcel? ¿Qué vende? Cuénteme. Eh, paletas, payaso, camarindo, gomitas, este, pelones, paletas, chicles. ¿Más o menos cuánto le saca a toda la, la venta hoy? Pues como ya voy tarde porque tuve junta en la escuela con mi hijo, ah. pues no creo terminar. Más o menos si los vendiera. Pues unos 450. ¿Unos 450? Y ya con eso ya se va a su casa. Pues yo. Yo, bueno, quién sabe, es que hay que comprar medicina Una calcor de $30 y vale mil pesos Esa cuesta mil pesos y, Sí, y la tengo que comprar para el día sábado ¿Para el sábado? Pues lo que voy a vender el día de hoy en este rato a lo En este tengo? rato vendemos $2,50 Ok, entonces ¿sabe qué? a mí me gusta mucho esa paleta payaso Necesito que me venda dos Sí Ok, estas dos paletas payaso, ¿en cuánto me las va a vender? En 20 pesitos En 20 pesitos Vamos a pagárselas 10 veces más, o sea, 200 pesitos ¿Cómo le parece? Oops. Sí, sí está, bien. está bien Mire, no traemos mucho porque la verdad Pues todavía el canal no es muy grande Pero ya que el canal sea bastante grande Nos vamos a poner las pilas, vamos a contarle A ver, porque vamos a seguir apoyando a la banda, ¿va? A ver, agárreme hasta que lleguemos a 200 20, 40, 60, 80, 100 120, 140, 160, 180, 200 pesitos y le pago las paletas. ¿Cuánto me las dio? En 20. 20 y 40 mis dos paletas. Muchas gracias, ojalá y venda pronto. ¿A qué se dedica aparte de esto? ¿Solo a vender? Solo a vender. ¿Cuántos años tiene usted? Cuénteme. Oh, ya los años ya. Ay, ¿vendiendo? Vendiendo 10. 10 años vendiendo. Sí. Va a ver que le va a ir muy bien. Pues ya con eso ya le alcanza a irse a descansar a la mitad del día, ¿no? Para irse sí. más tempranito. Pues sí, un poco más temprano. Hoy voy, le agradezco sí, mucho muchísimas que nos apoye gracias a usted. Aquí vendiendo los paletines. ¿Dónde vive usted? Aquí en laboratorios. En laboratorios, estamos en Ecatepec y bueno, pues quiero agradecer a toda la gente que como, que como siempre apoya al canal y vamos a seguir apoyando a la gente. No se llama apoyar, se llama alivianar aquí en Ecatepec, ¿cómo se dice? Aliviar a la banda. <ríe> bueno, alivianamos a la banda. Muchas gracias, doña Excel. Que sea muy buen la... día. Muchas gracias. Gracias. gracias. Ya. Sí, gracias. gracias. Gracias. Y bueno, pues estamos muy contentos de haber podido apoyar a alguien en Ecatepec. No se llama apoyar, se llama aliviar a la banda. Y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden manita arriba, compartir, suscribirse. Y como siempre, nos vemos. Saludos desde Ecatepec, porque hoy nos tocó alivianar a la banda en Ecatepec.